Yo soy dueño de herencia de Totumbo, yo nací de vientre en Totumbo, y me gustó mucho Totumbo. En estos momentos nosotros tenemos la determinada en Totumbo, la La escuela tiene una población de 250 personas más o menos que vive en Totumo. Totumbo es casi, como eso es un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, en Jessy casi todos somos familia. Hay pocas personas particulares, todos somos familia, entonces, más que todo, trabaje quien trabaje, va a salir un producto familiar. La maracá con nosotros es como oro. Lastimosamente, el comercio está saturado porque la gente que vive en Cartagena, no tiene oportunidad de salir afuera. Yo quiero el totumbo casi como mi vida. Yo evalúo el totumbo como la vida mía.